Que primero me ponga a leer el examen. Y digo, madre mía, no me suena nada. Pero luego ya me pongo, me concentro y ya sí. Pero yo me pongo muy nerviosa en los exámenes. Mucho. Y muchas veces pues me voy a una mala pasada. Los nervios. <risa> a ver, ¿y tú? Pues yo, yo si es teoría, es que yo con la teoría siempre voy a que me la sé. Porque yo soy con la teoría soy muy machacón. Y hasta que no me lo sé entero, entero, yo no paro. Entonces, cuando un examen de teoría... Pues sí, voy tranquilo porque digo que me lo tengo que saber sí o sí porque no, no queda otra. Pero ya sí es más tipo matemática, física y química, pues ya sí me voy poniendo más nervioso porque siempre hay algo en lo que fallas más. Entonces dices, capaz de meterme el problema o el tipo de problemas que a mí se me dan peor y por eso soy muy nervioso, pero después ya veo el examen y veo que sí, que son cosas que, que he dado y algunas se me den peor y otras mejor, pero, pero después alguna vez que veo el examen sí me quedo más tranquilo.